¿Hola? ¿Alguien puede atenderme? Ay. Señorita, ¿en qué puedo decirla? Señorita, ¿en qué puedo decirla? Señorita, ¡que no tengo todavía! Eh... Sí, hola, perdón, eh, estoy buscando un libro. ¿Un libro? Déjame pensar... ¿Un libro? ¿Un libro? ¡Ah, sí! Creo que tenemos alguno. ¿De qué color lo busca? Eh. ¿Color? Mm, no, no, a ver, yo tengo el título. Bueno, sí, con eso también podemos buscar el título. Señorita, ¿cuál dice que es el título del libro? Es manual de psicología. ma nu al de pi l o lo í a Mmm, ya veo, tenemos muchos manuales de psicología, hay manual de psicología canina, manual de psicología gatuna en la era preindustrial, manual de psicología extremeña... ¿Qué? No, no, manual de psicología en general. ¿Casualmente nos queda un manual de psicología a secas? Sí, vale, ese está bien, ¿dónde puedo encontrarlo? Por supuesto, señorita. Ahora mismo la indico. Indicación. es muy fácil. Está en el 159.7,2-222, la planta a la derecha. En la zona de Baní sería húngala. No tienes pérdida. donde de color azul celeste. Ah, mm, vale, muchas gracias. Señorita, no me lo agradezca. Yo he dedicado mi vida al servicio bibliotecario, a la atención de los usuarios y a la búsqueda del conocimiento para el bien y progreso de la humanidad. Ya, ya, ya veo. ¡Bendita vida, señorita! ¡Y vos para de nuevo, señorita! Venga, una copita de del el Christmas night and everybody's eating. Telephones are ringing, asking to take part. It's Christmas night and television's beaming. Children's eyes are gleaming, waiting for the dark.